En este su proyecto ubicado en Punta Cana, República Dominicana, hicimos un concepto totalmente adaptado al terreno. Yo, el tipo de suelo, tomando en consideración la zona geográfica, diseñamos una estructura que tiene la capacidad de albergar y de resistir en momento de sismo o el momento catastrófico como de un ciclón. Esto eleva la seguridad de vida por ende eleva la calidad de vida es fundamental también ver el tema de la cocina en donde utilizamos un concepto abierto con una isla central en donde alrededor de la isla vamos a tener todo el equipamiento necesario para cada una de las actividades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 se realizó con una fachada con un concepto minimalista en donde los materiales son materiales de la zona. Vamos a usar la coralina, vamos a usar la madera, vamos a usar la piedra y vamos a hacer un concepto de fachada hiper atractivo para esta zona de Punta Cana. La fachada de la casa tiene un gesto muy importante que es una puerta a doble altura cual va a tener una perfilería de acero en la parte interior y se va a forrar con madera.